vamos a hablar sobre la importancia de la dieta para todas las personas pero especialmente para aquellos que practican la meditación y le hemos puesto el título a la a la, digamos la clase de hoy alimentación consciente porque eh, la meditación se trata sobre eh, crear conciencia y Así como en todo lo que hacemos en la vida, eh, la alimentación no sería una excepción. La idea es que todo lo que consumamos desde nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, hasta lo que estamos poniéndole a este maravilloso instrumento del cuerpo, importa, ¿verdad? Entonces, eh, como dice aquí en esta presentación, somos lo que comemos. Y vamos a explorar el día de hoy la, la perdón, la, eh, la, este, la palabra que estoy buscando es la influencia. <ríe> la influencia que tiene la alimentación, no solamente en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Y para estas personas que están buscando cada vez reconectarse más eh, desde adentro para afuera, de experimentar sus propias cualidades y poder conocerse a sí mismos cada vez más, lo que comen es excelente. Es muy importante de poner atención. Entonces, para inspirarnos a, a poder, este digámosle entrar o calentarnos en el tema, vamos a ver un pequeñito video de un profesor. Voy a llamarle profesor que tiene tres años, es muy jovencito, pero muchas veces la sabiduría del alma es una, una cosa que, que es muy natural, podríamos decir, y que eso nos va a inspirar o a recordar o reconectarnos con esa parte de nosotros mismos que este, todos teníamos porque todos fuimos niños, ¿no es así? Entonces, eh, para los que no hablan portugués como yo, pueden guiarse en los subtítulos de abajo. ¿El monstruo cortó así? Cortó. ¿Por qué? Para a gente poder comer, porque senão a gente tendría que engolir inteiro. Mas ¿Por qué? Para comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. ¿Ah? A canhá? ¿Y e quién come também? Ninguém come galinha? É, é os animais. É? É. Hum. Mas vamos comer o nhoque? Comer batata então? Só batata e só arroz. Tá. Nem o povo, é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Esse é os animais. O é os animais. Paca é os animais. Paca é os animais. Pocô é os animais. É. Então, quando a gente comeu os animais, eles morrem. É. Por quê? Para a gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto tão Quer ficar em pé É isso. Então tá bom Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá Esses animais Sempre são... tem que cuidar Se não comer <risos> Tá certo, meu filho Então come a parte da batata e do arroz Tá bom Por que você tá sonhando? Não tô chorando não Eu tô emocionada com você Eu tô fazendo uma coisa linda. <risos> então come. Não precisa comer o povo não, tá? Tá bom. que lhes parecia? Lhes tocou o coração como a mim? Eu lhe visto provavelmente já mais de 50 vezes e cada vez me hace sonreir. E es é que eh, a sabedoria que está em cada um de nós, essa pureza, chamemos o ou essa transparência que há de dentro para fora. E então... La idea, como ustedes pueden ya empezar a ver, es explorar el vegetarianismo y las ventajas que tiene y cómo esto nos va a ayudar no solamente a tener esa transparencia cada vez más más clara, más eh, más obvia para nosotros que creamos esa al crear esa claridad interna podemos cada vez más eh, pues tener una claridad muchísimo mejor hacia no solo nosotros mismos, pero hacia el mundo. Entonces, eh, como dice acá, los alimentos son la energía que usamos para mantener a nuestro cuerpo. Pero el problema es que eh, vamos a explorar un poco primero qué es lo que pasa cuando comemos carne y luego vamos a hablar de las ventajas de eh, ya parar de comer carne, ¿no? Entonces, el sufrimiento de los animales cuando son asesinados es la energía que consumimos cuando comemos sus partes, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, una persona que no practica el vegetarianismo, que come carne, está eh, consumiendo no solamente un alimento que ha tenido mucha carga emocional, eh, porque los animales sufren mucho al morir y tienen todo este sentimiento, lo saben cuando esto va a suceder, pero al mismo tiempo todo ese sufrimiento, ese miedo, todos los sentimientos negativos que ellos llegan a sentir al ser terminada su vida igualmente quedan en forma de químicos a través del cuerpo. Lo que va a traer eh, pues muchas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que practicamos aquí en el Raya Yoga o en la meditación del Raya Yoga? Que el ser humano es por naturaleza no violento. Y es que todos buscamos la paz. Y si esa es nuestra esencia, la paz, la tranquilidad y la calma, pues entonces al acumular prácticas que no sean violentas o pacíficas, podemos decirlo, esa energía espiritual se está acumulando. El simple hecho de comer para mantener nuestra propia vida no justifica, como dice aquí, el privar a otros seres vivos de la suya. Y aunque es un poco cruel, ¿verdad? Y no es para sentirnos mal en sentido de, hemos sido, digamos, le, se nos ha a, educado y acostumbrado a comer carnes desde niños, ¿verdad? Pero eh, uno llega a cierto momento en su vida donde debería tomar ciertas eh, decisiones por uno mismo. Entonces aquí voy a darles el ejemplo de que, de un matón, como dicen así, ¿verdad? O un sicario, ¿verdad? Que, que es una persona que se le paga para matar a alguien. Entonces, igualmente, puede ser que yo no mate animales, pero el hecho de que esté partícipe en el proceso de la matanza también me va a crear una consecuencia negativa a mí mismo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, todo tiene una consecuencia, que es lo que se habló cuando hablamos de la clase del karma, ¿no? Entonces, para toda esta gente linda que está escuchando hoy la clase de esta de esta vegetarianismo eh, vamos a darles esta frase si odias la violencia no te alimentes de ella pues cuando estamos hablando de vegetarianismo no se trata de comer eh, o de no comer nada más carne roja o, o solo comer pescado como algunas personas creen eh, es dejar todo, como dijo alguien una vez, algo, todo lo que tenga dos ojos. Entonces, básicamente, cualquier animal, ya sean los peces, los vacas, como decía el niño, ¿verdad? Que él tenía esa esa claridad tan tan linda. Entonces, eh, dice aquí, si alguien dice yo solo un poquito como un poquito de carne una vez a la semana, eso en realidad puede ser el camino al vegetarianismo, pero no es vegetarianismo. No se puede decir, yo cometo violencia solo una vez al mes o a la semana y pretender ser no violento. Entonces, es como ver las cosas blancas y negras y empezar a crear esa claridad que yo quiero para mi vida también, ¿no? Porque hemos, nos hemos vuelto, entre más hemos aprendido las formas del mundo, nos hemos vuelto muy expertos en autoengañarnos, podríamos decirlo. En el caso de, esto es una forma positiva de ver lo que pasa con las personas que empiezan a practicar el vegetarianismo. Eh, la imagen representa un poco de todas las animales que estarían siendo salvados más o menos en un mes, en un año, en tres años. Imagínense. Entonces, eh, lo que estamos explicando en esta parte es el efecto físico que cuando se mutila o mata a un animal en los últimos momentos pues, antes de morir, el miedo, la ansiedad que siente ocasiona una reacción. Y eso provoca que ciertas glándulas segreguen adrenalina que se acumula en esos músculos. Esto es la reacción para sobrevivir igual que los seres humanos. Y si yo como individuo colaboro en esto y además me como su carne, de una u otra forma soy totalmente responsable de ello. Como cuando hablamos sobre la ley del karma, la idea es tomar responsabilidad de mi vida en todo sentido. Eso es lo que crea la transparencia. Y muchos sabios, por si no, los, no lo han investigado, a través de la historia han sido sí, vegetarianos. Leonardo, Leonardo da Vinci, uno de ellos. Y una vez, imagínense, hace más de 500 años dijo él esto. Llegará el tiempo en que los hombres condenarán el asesino de animales del mismo modo como se condena el asesinato, podríamos decir, de hombres. ¿no? Y esto de crear conciencia es totalmente con la idea no de culpabilizarse no de hacernos sentir mal pero más bien de como les decía al principio crear conciencia porque esta frase es muy muy importante eres lo que comes no o sea la influencia de lo que yo estoy poniendo en mi cuerpo es tan grande y no me doy cuenta ¿Verdad? Entonces, antes de continuar en esto que dice aquí, que es muy importante, quería contarles una pequeña historia de una profesora de meditación en México. que Ella comentaba una vez cómo eh, eh, ella empezó a ser vegetariana porque el doctor le dijo, mira, estás, tienes esta situación en términos de salud, si paras de comer carne por un mes te va a ayudar. Entonces, ella lo hizo, ella ni practicaba meditación ni nada. Y eventualmente la forma de celebrar cuando terminó el mes era ir a comerse unos taquitos al pastor clásico mexicano, ¿verdad? Y este, cuando fue ella y le echó el primer bocado a ese taco, dice que ella sintió un nudo en la garganta y fue como una especie como de que se sentía un poco ahogada, ¿verdad? Como internamente, no tanto de que sea el taco que se le haya quedado atravesado. Pero entonces ella comentaba que luego al, al pensar sobre ese sentimiento se dio cuenta que en realidad eh, ella siempre se había sentido así, pero no se daba cuenta porque como que uno se acostumbra a las cosas, ¿verdad? Y ustedes se pueden dar cuenta como el ser humano es buenísimo acostumbrarse al estrés, al miedo, a cualquier sentimiento negativo porque pues es el, la forma de ese instinto de sobrevivencia, pero no necesariamente eso es calidad de vida, ¿no? Entonces, esta frase, eres lo que comes, es algo que de verdad deberíamos reflexionar muchísimo, especialmente en esta época donde el mundo cada vez, ¿verdad?, estamos viéndolo como a nuestro alrededor, todo lo que está pasando está creando mucha tensión, mucho miedo, mucha mucha negatividad entonces en este mundo que está lleno así de tanto de ansiedad de tensión injusticia en gran medida puede atribuirse a la dieta porque en la alimentación se están ingiriendo todas esas vibraciones de violencia y negatividad entonces no solamente lo que yo consumo de afuera las noticias que también pues es muy fuerte verdad pero lo que yo estoy poniendo en este maravilloso templo físico que yo, este ser, vive, eh, importa muchísimo, ¿verdad? Y como dice aquí, cualquier persona que no quiere añadir a su vida tensión y ansiedad, que tenga una mentalidad espiritual, debería por lo menos intentar ser vegetariano. Y como hizo esta amiga de nosotros, eh, sería buenísimo para los que... Nunca lo han probado, por lo menos decirse, bueno, vamos a ver cómo se siente un mes. Como darte un periodo de tiempo, un mes, tres meses, ¿verdad? Si dejas un día, una semana, eso no va a crear mucha diferencia. Tienes que ver el proceso por un tiempo, eh, pues, mediano, ¿verdad? Y la idea, la idea de la dieta vegetariana, ¿verdad? Es que tiende a mantenernos más cerca de nuestra espiritualidad. O sea, tiene totalmente sentido. Porque nos proporciona más equilibrio interno en las emociones y más tranquilidad en la conciencia y claridad en la mente, ¿verdad? Entonces lo que estamos buscando es como una congruencia en nuestra vida, que todo lo que practiquemos esté como por así decirlo basado en la misma columna vertebral. Y esto es lo que provee esta dieta, ¿verdad? Entonces, en el caso del Raya Yoga, nosotros practicamos la dieta que se llama lacto-vegetariana, pero está muy bienvenido si quieren practicar la vegana. Todas tienen muchas, muchos beneficios. Eh, hay muchos diferentes tipos de vegetarianismo, pero la idea es nada de ojos, acuérdense, nada que tenga dos ojos, ¿verdad? Eh, entonces, las cantidades a consumir semanalmente, pues estas son solamente algunas, eh, podríamos decir, sugerencias de los grupos alimenticios y cuánto podría yo comer al, al, a la semana verdad legumbres arroz integral o otros cereales verduras crudas y cocinadas frutas frescas frutos secos semillas eh, los productos lácteos eh, como les digo es totalmente decisión de cada uno porque la gente que hay vegana, la, la gran ventaja que tenemos hoy en día es que hay de todo. Todo es, ¿verdad? Hay tantos productos alternativos que mm. se pueden conseguir. Y la idea es que si estás considerando mm. la dieta vegetariana no se trate sobre solamente... Eh, cambiar por así decirlo o sea quitar el pedazo de carne de tu plato porque si no te vas a aburrir verdad entonces la idea es que puedas de alguna forma crear variedad y la, la variedad de un vegetariano es muy importante que haya cada uno de estos grupos alimenticios hay una gran pregunta que algunos se hacen que es que si estamos hechos para comer carne y en esta lista o esta tabla pueden ver la gran similitud que tiene el cuerpo del ser humano con un animal herbívoro y la diferencia que hay a un animal carnívoro. Está la saliva ácida en el caso del carnívoro, saliva alcalina en los otros dos herbívoro y humano. El estómago se ácido clorhídrico muy concentrado en los carnívoros mientras que en los herbívoros y en los seres humanos es menos concentrado. Eh, uno de los más importantes, los dientes, ¿verdad? En el caso de los carnívoros, largos, afilados, curvos. En el caso de los herbívoros, seres humanos, cortos eh, y sin punta, ¿verdad? Porque no se necesita rasgar carne. Igualmente, este, con el intestino, de hecho, ese es el más importante porque el de los carnívoros es muy corto. ¿Verdad? Dice tres veces el largo de su cuerpo para facilitar la salida de la carne que se descompone rápidamente. Mientras que el herbívoro y el ser humano, su destino es, su, perdón, su intestino es largo. Es de diez veces la medida del cuerpo de los herbívoros y doce la de los seres humanos. ¿Por qué? porque las cereales y las frutas tardan muchísimo más en descomponerse. Y si tú pones un pedazo de carne en este larguísimo tubo alimenticio que tenemos, ¿qué crees que va a pasar? verdad O sea, definitivamente eso se va a quedar ahí por un largo tiempo y qué consecuencias podrían salir de eso, ¿verdad? En el caso del Raya Yoga, eh, en el oriente hay una... una se le llama, a este término, dieta sandwich, que significa de la calidad pura, ¿verdad? O sea, son alimentos que no solamente no traen una consecuencia negativa a tu mente ni a tu cuerpo, pero al mismo tiempo tienen mucho eh, alimento, ¿cómo se dice? Nutricional, ¿verdad? Y aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de la variedad tan grande que hay. En el caso del oriente, no sé si ustedes conocen, países como la India, Tailandia, etc. Esas son culturas milenarias que tienen dietas riquísimas, eh, donde no se utiliza nada de carne, porque ellos mismos practican ese mismo concepto de la no violencia, que de hecho viene del oriente, y se dice ahimsa Y es muy hermoso, porque es de nuevo regresando a esa congruencia con la paz, siendo como mi naturaleza, como hemos hablado desde todas las charlas que ustedes han escuchado los martes y todo lo que hayan escuchado del Raya Yoga. Ahora, uno de los grandes mitos que existen es la proteína, porque lo primero que escuché yo cuando me volví vegetariano es, ¿y de dónde vas a comer proteína? Estás poniéndote algo, ¿verdad? Así como, uy, pobrecita, algo le falta, ¿verdad? Y en realidad, lo ponemos ahí como un mito porque vean la cantidad de proteína vegetal que se obtienen en, en alimentos como la espinaca, el brócoli, ¿verdad? Y cómo no tiene ni comparación con la cantidad de proteína animal que tiene, la proporción en el caso de la carne, el pollo y el huevo, ¿verdad? Entonces, la proteína está. De hecho, a veces se habla que más bien podría haber problemas de exceso de proteína en esta dieta actual que estamos muy acostumbrados a tener. Pero, ¿por qué les puse esta pequeñita caricatura a la izquierda? Porque si ustedes se vuelven a ver a la naturaleza, ¿cuáles son los algunos de los animales más fuertes, poderosos del reino animal? Los vegetarianos, como... Eh, los elefantes, las jirafas, los gorilas, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho hay muchos videos hoy en día que se están haciendo al respecto sobre el veganismo, el vegetarianismo, muy interesantes, que están eh, explorando todo eso sobre eh, ese mito de que en realidad la, eh, la falta de proteína animal cree debilidad en el cuerpo que es totalmente un mito no es cierto y si quieren explorarlo hay videos en YouTube por ejemplo de un documental que se llama en inglés se dice The Game Changers que significa los como lo que cambia el juego verdad y son atletas eh, olímpicos veganos y cómo han eh, mejorado su rendimiento a través de Volverse veganos, imagínense. Entonces es totalmente un mito, ¿verdad? Y finalmente vamos a mencionar algo que es muy, muy, muy importante. Aparte de lo que le pones al cuerpo, que es cómo lo comes, cómo lo cocinas, ¿verdad? En el caso del Raya Yoga, nosotros consideramos que lo mejor es cuando tú cocinas para ti, para tu familia. Porque qué ventajas vienen de allí. Primero, podríamos decir que es una forma de cuidarte y autorrespetarte. Porque cuando tú estás haciendo la comida para ti, puedes ponerle toda esa vibración de cuidado, de paz, de, de amor, ¿verdad? Ponerle... Todos los ingredientes mágicos, podríamos decirle. Así como tu abuelita cuando cocinaba para ti, y puede ser que ella no era un chef profesional y cocinaba cosas muy simples, pero te sabían a gloria. ¿Por qué? Por la vibración, el amor que esta persona ponía al hacer las cosas, especialmente para los nietos, que los abuelitos se derriten para los nietos, ¿verdad? Entonces, igualmente, cuando tú empiezas a crear esa conciencia sobre qué es lo que es bueno para ti, empiezas a sentir los beneficios que vienen allí. Entonces, nosotros lo que hacemos en el caso de la, este, de la práctica de, de la cocina, eh, es eh, durante el proceso de cocción vamos a poner pensamientos puros en la eh, en nuestra mente, ¿verdad? Para que podamos de alguna u otra forma empezar ahí a, a, a agregar esa vibración en la comida. Y mientras estamos partiendo, picando, revolviendo, todo eso, ¿verdad? Mantener ese pensamiento puro en la conciencia. Porque ¿cuántas veces cocinas apurado o cocinas este, mientras estás hablando, viendo televisión? Y eso no es como, tu presencia no está allí, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, o peor aún, si estás enojado y estás cocinando, después pues nadie quiere comerse eso. <risa> Puede ser que lo hayas hecho muy bien, pero si, si esa vibración negativa quedó también en la comida, aunque sepa rico, te va a caer gordo, como dicen, ¿verdad? Te va a caer pesado. Entonces es muy importante tu estado interno mientras estás meditando y luego otra práctica muy bonita que tenemos en el raya yoga es que cuando ya terminó el platillo lo tienes en el frente tuyo tener pensamientos puros verdad ya hay, hay gente que hace alguna oración o agradece y son prácticas tan hermosas verdad en el caso del raya yoga nosotros no decimos nada pero es la, el agradecimiento hacia los elementos de la materia que están proporcionando energía a este cuerpo y también el recordar eh, Quién soy yo, ¿verdad? Alguna cualidad bonita de mí y conectarte con la fuente de, de la cualidad, ¿verdad? Llámeles Dios o el alma suprema, no importa. Entonces, la idea es esto y luego al mismo tiempo, la otra gran ventaja es que puedes cuidar muchísimo los ingredientes que lo estás poniendo, la calidad de los ingredientes. Y créamelo, no eso es un secreto, pero es más barato, sí cocinas tú para ti mismo y tu familia que estar comprando comida en restaurantes etcétera ahorras mucho dinero entonces no hay es puro ganar verdad aquí abajo hay un link que podemos agregarlo después en el chat de Facebook para si ustedes quieren más detalles sobre todo lo que hemos estado hablando eh, de la importancia de la cocción y el estado interno y, y todo esto que estamos hablando del vegetarianismo lo pueden revisar después pero en fin esto era un poco lo que queríamos compartir y ojalá inspirarles a ustedes de nuevo no para que se sientan mal por lo por donde todos venimos porque yo creo que el 99.9 por ciento de este lado del mundo somos o tal vez 100% verdad somos criados comiendo de todo, pero hasta que yo no pruebe, no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, la idea, voy a parar de compartir aquí, es que podamos cada vez más ser más selectivos, no solo con nuestros pensamientos, sentimientos, pero hasta con lo que estamos eh, poniéndole al cuerpo para que de nuevo, como les decía al principio, podamos crear esa congruencia entre yo y yo, el ser espiritual que soy y lo que le estoy poniendo a este hermoso vehículo que me está sosteniendo en este mundo hoy en día. Y para terminar, ¿qué les parece si hacemos un pequeñito ejercicio nada más de ir hacia adentro, respirar, sentarnos de adentro para afuera. visualizar esa luz que viene de mi conciencia la luz de la paz de esa naturaleza no violente no violenta y visualizar una vida sin violencia donde todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, realice, diga, estoy influenciado por esa paz. Y la gran satisfacción que eso traerá a mi vida. Así como me gusta ver videos de mascotas, de animales por lo hermoso que son cómo puedo reflejar eso también en mi vida al cuidar todo aquello que es vida todos los seres, no importa su vehículo, su reino, de dónde provengan de verdad ser un ser de amor hacia todo. Respiro profundamente. Y les agradezco mucho por estar con nosotros hoy.